empieza a picarme el gusanillo de ser nómada digital al menos por una temporada en verano, tampoco estaría mal teletrabajar de ciudad en ciudad sin un espacio ni ciudad eh, fija pero os comento por qué eh, me ha tocado ir a Barcelona, tenía que hacer los eventos de la Latina Valley por fin en presencial en la ciudad de Condal después de mucho tiempo, ha sido un éxito pero ha sido un éxito en lo profesional eh, el evento de networking interprofesional y con ha ido realmente bien pero también en lo personal eh, hace tiempo yo estaba de alta en los servicios de fidelización de NH, pero hace poco he cambiado cambiado a NH plus business program y la verdad, eh, me encontré que tenía un, un posible descuento a aplicar, tanto en la habitación eh, como de más servicio y digo, ¿por qué no me voy a Barcelona ya que vuelvo por, por primera vez en tiempo a la ciudad gondal y me doy un pequeño homenaje? Entonces me pillé el NHC Collection Barcelona, Gran Hotel Calderón en Paso de Gracia, muy bien situado muy buenas instalaciones, con un muy buen descuento por eso que os recomiendo que los programas de fidelización siempre lo tengáis muy en cuenta de cara al viajar y el poder tener la oficina durante varios días de si sí, venir a un cliente proveedor venir al bar restaurantes que tengo un pequeño descuentito para también aplicar y tenemos planta 11 del hotel calderón para ver toda barcelona que si me canso de estar teletrabajando me paso un momentito por el gimnasio los desayunos del hotel muy potentes para empezar a la caña y digo si me sale con descuento por el programa este de NH plus perfecto pero es que la experiencia ha sido muy positiva me sentí muy cómodo, no he, echado de, no he echado de menos volverme a, a la ciudad en todo caso a mi gatito, pero eh, no tenía ganas de volver por Madrid porque me estaba sintiendo muy bien y digo, ¿por qué no doy otro viaje? y... Eh y ¿por qué no pego sal sigo saltando de ciudad en ciudad en plan nómada digital? Eh, que por cierto para ser nómada digital el programa de fidelización eh, el poder ahorrarte por punto el conseguir un viaje una estancia de hotel o rebajada conseguida más gratis muy recomendable la experiencia en este hotel de, de nhc collection eh, calderón realmente eh, para recordar y para y para ver de hecho durante el vídeo veréis alguna imagen de, de cómo fue la experiencia y muy positivo muy positivo eh, el viaje, muy positivo la vuelta de la Latina Valley a Barcelona. Eh, la idea es volver a plantear el plan de expansión que tenía la Latina Bali de ir de eh, las principales provincias españolas y muchas ganas de seguir durante todo el verano viajando y si es con descuentos, mejor que mejor. Eh, os seguiré hablando de mi experiencia en viajes con la Latina Valley y eh, lo del concepto de nómada digital porque creo que quiero profundizar en el tema. Comentarios, preguntas, eh, lo que queréis comentar nos leemos en redes sociales los comentarios de este vídeo. Saludos